Y yo te pido Que reces por mí pa' que nada me pase Hoy en día en la calle hay mucho peligro Perdimos el miedo porque pa' morir se nace Pa' eso se nace ¡Gracias! Sí. de edad, no tienen vida ni dignidad, de ser un cafiche es tu realidad, el respeto ya no se lo dan, matando a pobres con mano alzada, podría ser hasta tu mamá.